¿Lo ven bien? Yo lo veo bien. Ya, ya, vale. Sí. Ya. Se ve al revés. como al revés, güey? No, bro ¿Ya <risa> Se ha fuguleado? Ya, ¿podemos empezar? Ya. Ya, ¿qué pasa, va Ya, entonces le explico un poco. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver ahora es un video en el cual yo me estaba desplazando desde mi casa al trabajo. Esto pasó hace tres años, más o menos. Y ¿qué sucede? Que en, un, en una... Eh, ¿Cómo se llama? En una intersección en la que se junta una salida de, de la carretera y la caletera. Eh, yo iba por la caletera y tenía que frenar porque había un sede al paso. Y cuando empiezo a mirar la salida de la carretera, veo que había una persona tirada en el suelo. ¿Cachai? Entonces yo la socorrí, eh, me acerqué a, a ver qué pasaba, cómo estaba, a tratar de ayudar en algo. Y sucede que la persona estaba sin casco, etcétera, etcétera, etcétera, es lo que van a ver en el video. Eh, la idea de este video es que tener el apoyo de ustedes, tú como socorrista, como bombero, y la, la experiencia de la Muriel como en la parte de salud. La Muriel, si no me equivoco, tú eres Tens ¿verdad? Sí, para médico. Para médico. Entonces. Eh, Tener la, las dos visiones en el, por, el, por las distintas cosas que puede suceder al realizar una mala acción de parte de una persona que intenta socorrer a alguien que tuvo un accidente. Eh, ¿para <risa> <ver>? <risa> Vamos. <risa> sí, van el video. Me dicen me si lo ven muy, muy mal. <risa> vale, compita, ¿no? Está todo bien. Ya. Eh, lo voy a adelantar porque esta a pasa mucho. Aquí estoy llegando a la intersección ¿ya? Aquí estoy llegando a la intersección Yo aquí, mira, ¿cachai? Ahí me di cuenta que alguien había en el cielo ¿Sí? Y lo único que hice fue, lo primero que hice fue dejar la moto ahí en ese en esa parte Ni siquiera la estación había en la agua, la dejé ahí nomás en la agua por ayudar? ¿Cachai? Y acá me acerco ¡No te parí! ¡No te parí! ¡No te parís! ¡No te parís viejo! ¡Échate para atrás, échate para atrás! ¡No te parís, no te parís! ¡Uy! No Ahí no lo pude agarrar, weón. Se me fue para atrás, no lo, no lo alcancé a agarrar. ¿Cachai? ¡No te parís, no te parís! Es como que colocan la ves? moto al medio para que no entren los lo autos. ¿Cachai? Mario... ¡Mario! ¡Ya Mario, mira! ¡No te pares! ¿Vale? ¡No te pares! Pero al final dejaron la moto ahí nomás porque pues. <ríe> no la colocaron. Estoy en la, en la salida de segunda transversal. 10, ¿sí? Al frente del mayorista 10 hubo un accidente. Un motociclista, se... un motociclista está en el suelo, está sangrando. Chocó, justo en la salida. Es que, no, yo... es que yo no vi el accidente, llegué cuando el hombre estaba en el suelo. No, chocó contra la.. Contra la... No, no sé, no sé, no sé, el hombre está acá, eh. Está acá en shock. No, no. Yo estaba así. Tranquilo, wey. tranquilo, no se mueva, no se mueva. No bien, eso es lógico. Me puse azul ju justo al frente del mayorista 10. ¡Ay! Hacia <risa> <Es un gallito. risa> Budahuel, hacia Budahuel. Sí, sí, sí. Ok. 9. Nueve... Ahí está hablando con bomberos. Cuatro mencionar eso. 98 yeah. per, Perdón. 9742 Mucha, Muchas, gracias. ya viene. Te puedes colocar un poco más allá, porfa. Tranquilo, Mario, ¿vale? Al, al loco lo mandé para allá porque estaba viendo que venían muchos autos, Entonces le dije, puta, colócate más allá, allá porque los autos están entrando. ¿Perdón? De Puente Alto. ¿Qué te pasó? Y aquí le empecé a meter conversa no, porque para que no se me fuera no, el bueno, bueno, weón no, sí. Tratar de tenerlo ahí como activo. Ya llegó una ambulancia, pero creo llegó que esa ambulancia sí, ahí, era de la carretera. Sí, no, no, no, es no no sí. de la... sí, debe ser. Porque llegó muy rápido según yo. Sí, sí, demasiado rápido. Y acá okay. yo me pongo... Okay. mira, mira el casco. Se hizo cagar el casco. La gente lo invierte en su seguridad, quizás que casco era, pues, bueno. Era un casco chino, weón. si más adelante me pongo sí. a revisar los espacios, de hecho, más adelante me pongo, mira, me pongo a revisar. Ahí chocó con la cabeza, güey. Ahí. Oh. ahí. Según yo chocó la cabeza. No, es este, ahí no. dónde está, ¿o no? yo, creo, mira, ¿O que mira, mira, mira, los pedazos de... Mira los pedazos de... De casco, güey. De casco, A veces el casco es peor, si tienes mala calidad, te hace peor. Si chocas con ese casco, güey. Si lo habrán movido o a morir Porque cuando yo llegué Ya estaba ahí Y mira Ya le está sangrando la cabeza ¿Cachai? El mismo casco le hizo eso Lo más probable ¿Le hizo daño? Sí o como se, rom se rompió el casco Y mira ese otro huevón Parando ahí En medio de la carretera Un camión Para que se sube el súper bien ¿Y por qué? No, no. no sé sí, Gente culeada Que... Y... Hace esa wea. Ay, al final tú quedaste solo con la ambulancia Weón, que solo, que solo, sí había gente ahí ayudando pero Muchísimo. llegó la ambulancia y ¡fum! se fueron todos El mira, la gente, gente toda se cree médico cuando pasa una situación así si bien quieren ayudar que es súper valorable pero al revés, empeora la situación muchas veces la mayoría de las veces iría yo porque en este caso puntual Está bien lo que hiciste tú, que fue llamar directo y eh, que viniera a prestar ayuda, pero frente a una situación ahí nadie es médico, solamente es contener a la persona que está ahí, tratar de cuidarla, preguntarle, mantenerle despierto. Eh, muchas de las cosas que hiciste tú eh, está dentro de lo correcto, ¿cacho ahí? Yo cuando me bajé de la moto recuerdo que yo pensé que le habían sacado el casco. Y también empecé lo mismo ahora, pero es que lo mostraste y me di cuenta que el casco voló Eh, ¿quieres hablar tú algo? No, dale tu primero Ya mira, yo encuentro que lo que hizo el... el pelado estuvo súper bien Porque llegó, notó que había un accidente y no se paró como a... a sabiar que lo hace toda la gente Incluso que provocan accidentes por descuidado, por estar viendo cosas y no estar ayudando, él fue, le preguntó al hombre cómo estaba, lo primero que hizo fue decirle que no se parara, que estuvo súper bien, porque en esos casos la gente, cuando está como con adrenalina alta, no siente dolor o, o no se da cuenta su estado de salud actual pues. mucha gente puede ser crítico entonces llegan, se paran y después caen o sea, hacen mucho más daño, se lesionan eh, pero también fue como una voz de mando ahí, que empezó de partida, él tenía que haber dicho que alguien llamara, porque él estaba atendiendo a la persona, pero eso es un punto aparte. Está bueno eso sí, que, pues, ¿no? que diga y eso, que, que la misma persona que está llamando no sea la misma persona que, entre comillas, está socorriendo. Digo entre comillas socorriendo, sí. porque yo no soy médico, sino que estoy tratando de ayudar a la persona y estoy con la persona. Sí, pero no, estás dando como una primera dando una primera intervención tú, pues, al fin y al cabo. Claro. Pues eso, tú fuiste una voz de mando, y, y ayudaste también a la persona en sí a controlarla y a ver que no se hiciera mayor daño, ¿cachai? ¿sí? Pero ahí lo que hiciste tú estuvo súper bien. Porque mandaste gente, llamaste, le preguntaste cómo estaba, eh, le dijiste que no hiciera tal cosa. No sé, estuvo súper bien, muy bien. Eh, no, sí, súper bien. O sea, eh, o sea, mira, primero yo creo que la recomendación es que eh, primero se llame al SAMU. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú colocas en altavoz y mientras la operadora te va guiando, oye, eh, no sé, ¿cómo está? ¿Está respirando? ¿Está, ¿Está estable? ¿Cachai? Generalmente se hace eso, te lo digo por, por un tema de experiencia propia. Lo, lo que pasa, lo que pasa, pelado que independiente que tú veas, veas despierta a la persona, uh -huh. tú no sabes cómo está. Sí. Tú la puedes, puede el señor que esté hablando, se esté riendo, pero internamente tú no sabes qué está claro. pasando. Claro. ¿Cachai? Entonces, por eso es tan importante llamar al SAMU, eh, bueno, uno en el minuto con la adrenalina, y a May, como tú, te un ejemplo, te equivocaste en marcar, ¿cachai? Obviamente, pero la idea es llamar al SAMU porque ellos te van dando indicaciones. Oye, respira, cómo está, eh, no sé, mil cosas que te van a ayud le van ayudando a ellos a prestarle el grado de urgencia si la persona está bien o no. O, si bien la persona, un ejemplo, te pueden decir oye, la persona está respirando y tú le dices no, te van a decir ya, empieza reanimación. Te van a indicar cómo es la reanimación. Todo por altavoz. Por eso es súper importante cuando tú llamas a alguien, ponerlo en altavoz. Porque tú bien vas examinando, por ejemplo, no sé, te pueden haber preguntado, eh, ¿qué, es lo que te, ¿qué le duele? Y tú podrías haberle dicho, oye Mario, ¿qué te duele? ¿Te duele la pierna? ¿Haberlo tocado? Ver si estaba con alguna fractura, ¿cachai? Quizás no iba a determinar, a ah, fractura expuesta, claro, no, sí. ¿cachai? Pero sí determinar que en sus piernas estaban bien, sus brazos estaban bien, ¿ya? Pero, pero si llaman a los bomberos, o sea, también está bien y, y, y ellos van a prestar los primeros auxilios. Igual, eh, con igual respecto. Entiendo. No, dale, mm, no, no. Con respecto a cómo tú lo hiciste, yo lo encontré súper bien, eh... Lo que sí yo hubiera agregado, o sea, yo creo que por una noción mínima eh, que si veo sangrado es, con, eh, es hacer presión en la zona del sangrado, ya no sé, un paño o no sé, uno en el minuto es hacer presión en la zona del sangrado mientras viene la ayuda, ¿cachai? Eso es como no, no sé, no meter la mano, no sino con cualquier elemento que tengamos a mano, es hacer presión en la zona de sangrado, porque eso le puede salvar la vida a la persona de, ¿a quién hay que llamar primero? ¿a quién hay que llamar primero? a carabinero cero, o sea, prioridad no. cero llamar a carabinero eso quiero que quede claro, porque eh, el Exacto. carabinero, ¿qué va a hacer? El, o sea, tú llamas ya a los pacos uno, se van a demorar un kilo. Dos, van a llegar y van a... ¿Qué van a hacer ellos? Van a llegar ahí y ahí recién van a llamar a una ambulancia. O sea, vaya a tener un tiempo de respuesta ineficiente. Es que por eso está la ABC de la emergencia, po. El carabineros <risa> lo que hace es ver el tránsito en un accidente llegar, vehicular. ¿Cachai? Pero es que hay gente... el último es, que debería llegar. Hay gente que... Lo, los primeros que llaman a un accidente es a los carabineros. Y eso eso es lo que muchas personas no, no saben. ¿Cachai? Entonces, si ven un accidente, ¡pum! Los paco. ¿Cachai? Lo que pasa es que es lo primero que tenemos asociado El número de carabineros. ¿Cachai? Es como el, sí. un número. El primero que no sabemos, ¿cachai? La mayoría. No, nunca sí, te Se bueno, sabe el 133, no Yo iba, 3 -3. iba a llamar a la ambulancia y por el, el, el meoneé me y en vez de apretar el 131, apreté el 132. Y cuando me contestó <risa> bombero. Cuando me contestó bombero fue como que, ah, ya, pico, me, fue lo que me contestaron, pues, ¿cachai? Y bueno, cabe, cabe mencionar que cuando yo llamé, al rato después que llegó la ambulancia, llegó bombero, ¿Cachai? Pero ya estaba. Ya estaba todo listo ya, ¿cachai? Pero insisto, la ambulancia que llegó no es la ambulancia que se llamó, sino que fue la, fue la ambulancia de la carretera. Si se fijan, primero el camión que tapó la tapa, tapó ¿Sí? la, la entrada y después. Atrasito venía la ambulancia, ¿cachai? Sí, pues ese camino es la pega de cortar el tránsito y la ambulancia a la, a la ambulancia. Exactamente. Lo que pasa es que el, por lo general el 132, el SAMU, perdón, el 131, que es el SAMU, eh, tiene pocos móviles, por lo general, y te filtra el llamado, pues si tú tenías un llamado de una persona que se cayó en moto y está bien, o sea, tú le decís, no, no está sangrando, se puede mover, no se queja, van a llegar en dos horas, capaz que no lleguen. En cambio, si tú llamas a bomberos, bomberos por general tienen un tiempo de respuesta de como 4 minutos. Y, y mi bombero actualmente atiende todos estos tipos de llamados. ¿cachai? es lo que más sale bombero ahora no sale tanto a incendios. Sale a rescates de personas. Entonces están súper capacitados. Si tú, yo creo que lo mejor que voy a hacer al principio, además, o sea, que dos personas llamen. Por eso, uno está llevando a carabineros, perdón, a bomberos y otro a Samu. Sí, ahí, ahí SAMU, se va de, Samu se va a demorar un poco. Pero, eh, como en la ambulancia es quien se lleva al paciente, en cambio el bombero va a llegar rápido, pero no puede llevarse a nadie. Solo pero eh, pero hacer el, el. Le puede dar, digamos, pero claro. el, los primeros, sí, pues, la primera los decisión, primeros digamos. auxilios. Claro. Sí, pues son los primeros interventores, te pueden estabilizar a la persona, eh, parar hemorragias, ¿cachai? inmovilizar partes que hayan sido fracturadas, contención emocional, todo, todo ese tipo de cosas. O sea, en pocas palabras, podríamos. En el caso, estoy solo, yo con la persona, ¿Sí? nadie es más. Primero ¿Ya? llamo al SAMU y después llamo a, a bombero, sí. o primero llama a bombero y después llama al SAMU. En lo personal, yo llamaría a bombero, porque es lo, los primeros que van a llegar. Si tú llamas al SAMU, eh, vaya a perder unos minutos y quizás te llegue en 30 minutos una ambulancia, estando solo. Mira. Yo, en mi opinión, o sea, por un tema de tiempo de respuesta, como dice Juanito, puta, sí, llamaría a bombero, porque si te diste cuenta la llamada a bombero igual fue relativamente corta. Uh -huh. Entonces, posterior a eso, llamar al SAMU, mientras ellas te van indicando, la operadora, no, mira, está esto, eh, se encuentra en esta situación, un poco de ayuda frente a la situación que tienes con el, con el señor tirado en el suelo, ¿cachai? Mientras llega bombero, por si, no sé, te preguntan algo más O te pueden ir ayudando mientras estás solo eh, Volviendo al tema del, del accidente uh -huh. Porque no me interesa hacer la ubicación, nada de eso eh, Lo que más destaco de lo que hiciste Fue el decirle que no se moviera O sea, eso es lo principal Que no se mueva eh, bueno, hay pequeñas cositas que también ayudan mucho para cuando llegue la gente que corresponde de los servicios especializados. Es eh, ver cuándo más o menos pasó el accidente, como a qué hora, eh, bueno, el nombre muchas veces del señor que lo hiciste, eh, y también adicional, eh, o sea, adicionarle que preguntarle dónde le duele, eh, no sé, y tocarle un poquito, ¿cachai? Como como para cuando tú llames, entregues en la información más certera. Como dice Juanito, en el caso de eh, la ubicación, en este caso también sirve mucho. Mucho la, la hora, cómo se llama eh, y, y qué, qué le duele. Tiene un sangrado, tiene bastante sangrado en la cabeza o no sé, las piernas no las puede mover. Eh, está sin el casco, el casco se destruyó. Y eh, con respecto al casco, eh, nunca. Nunca sacarle el casco, nunca, nunca. La idea, la idea es que por muy tonto, por muy tonto que sea la caída, eh, esperar unos minutos tendido en el piso, o sea, por muy tonta que sea. El, el Imperio Medina, cuando chocó lo chocaron, él tuvo uno como motoquero, tiende la reacción a pararte de una, pero sí. es por la adrenalina, ¿cachai? Pero lo ideal es que si hay algún accidente, tú te mantengas en el suelo un rato. En un área segura, obviamente, pues si nadie cae en la, medio de la autopista y te quedé ahí. No, ¿cachai? Pero sí es mantenerte un rato en el suelo, porque el movimiento brusco, más la colisión, tú no sabes qué te pasa adentro, tú no sabes lo que te va a pasar en la cabeza, ¿cachai? ¿Cachai? entonces la idea es mantenerse un rato ahí y esperar un rato y luego pararte, si sí, obviamente te puedes mover, pero no es llegar, pararte de una, y lo primero que hacemos, que me, me, me siento identificada, es parar y ver dónde está la moto, ¿qué está ahí? o qué le pasó sí. a la moto. También sí, educar a... Cuando se calle está más preocupado de la moto que si te pegaste en la cabeza, si te rompiste un dedo... Sí, sí. Lo que voy yo es que la crítica es constructiva, pero la idea es andar con tu set de primeros auxilio. Yo siempre ando con uno en la mochila, igual lo tengo bien cargado, pero voy andar con uno super bueno, básico, unos guantes, unos guantes bueno. quirúrgicos, ¿cachai? Unas vendas, una tijera quirúrgica, eh, hasta parche curita, agüita oxigenada, ¿cachai? Cosas. Nosotros que andamos en moto nos pasamos sacando la chucha, por lo general no. qué pasa, nos raspamos. Hay que pensar que el, el kit de primero auxilio no es para que si el wall se cae vos te pongáis a operarlo, sino que netamente para, no sé, una herida, eh, ¿cómo se dice? Una herida pequeña, no sé, una herida ¿No? superficial, pequeña, una sí, herida sí, superficial, superficial, sí. ¿cachai? Que si sí uno pueda hacerle una limpieza, sacarle un poco de tierra y toda la weá. Que una vez nos pasó que fuimos a la cuesta a la dormida y el Felipe, el de la R3, se cayó. <risa> se cayó, se hizo mierda al tobillo. No, no fue el empeine, el empeine se lo hizo cagar. El empeine, sí. sí. Y nosotros no teníamos nada con qué limpiarle la herida, ¿cachai? Y de hecho, ese mismo día, eh, compramos un. un. ¿Cómo se llama? Un un botiquín de primeros auxilio, usted. en donde ya. tenía agua oxigenada, unas una tijeras y toda la weá, ¿cachai? O sea, eh, es súper importante tener un kit de primeros auxilio, weón, pero uno de, de repente es tan weón y me, me incluyo porque tampoco lo tengo. Y, y no, de repente, Mira, y aquí uno, tengo el... no, no sabe ni... ni o sea, uno sabe y no lo hace, que, que es lo peor, weón, ¿cachai? Oh. Pero les quiero agradecer a ambos por darse el tiempo. Por compartir conmigo video, bradis, pelado. esta experiencia, ya, pues mierda, estoy hablando en serio. Eh, <risa> por, por compartir conmigo esta experiencia y por compartir también sus conocimientos y sus pensamientos con respecto a esto con el resto de las personas. O sea, desde un principio, la idea del video es mejorar, eh, dar una enseñanza y que la gente entienda que no hay que sacar los cascos cuando alguien choca y tampoco hay que pararse. O sea, ninguno de los que va a estar ahí. O la gran mayoría de las veces, la gente que va a estar ahí no son profesionales de la salud y no tienen pico idea sí. de nada. Así que lo mejor es tratar de ayudar en lo posible y llamar a las personas profesionales que saben qué hacer en esos casos. Y llamar a tiempo. ¿no? Claro, llamar a tiempo. No esperar a que llegue un x después de toda hora llegue a recién llamar. <risa> sí. Agradecido por tu un puta por tu invitación Y también que queráis Enseñarle a las personas, pues, bueno, porque No he visto ni un video así, bueno. Como que yo, lo que yo sé es porque me lo han enseñado Los bomberos, bueno, pero así como video Informativo, para los cabros que andamos En moto es difícil, nunca lo había visto Así que bacán Bien pelado, te falta la pura llamada Que sería perfecto si <risa> sí, no, yo también Encuentro que es esta... Estos canales así, con este tipo de cosas, conversación igual... Puta, yo siempre apoyo tu canal, ¿cachai? Eh, son buenos y sobre todo para los que andamos en moto. Eh, esto nos sirve de caleta. Así que, ¿no? Y gracias por la invitación. Espero haber ayudado en algo humildemente. Sí, bueno de todas ¿Te maneras. Te maneras. Te queremos, pelado. Sí, sí que sí. Te queremos. <risa> ¿Por qué habláis por... Tantos Porque él está hablando por el público no por Así que eso pues chicos Espero les haya gustado el video Espero que eh, hayan aprendido Tanto como aprendí yo Espero les haya servido Para entender y para comprender Que en un accidente no es no. llegar ...y dárselas de superhéroe superhéroes... ...hay muchos factores que hay que ver... ...hay muchas cosas que pueden pasar por una mala acción... ...espero que hayan aprendido de verdad... ...tanto como aprendí yo... Eh, ...le quiero agradecer a la Muri... ...le quiero agradecer al Bomber que se hayan dado el tiempo... ...y la verdad es que... ...si les gustó este video y les gustaría que indagáramos más... ...en este tipo de cosas... ...háganmelo saber... ...coméntenme... Eh, ...denme su opinión al respecto... ...y si veo que el tema es como bien apoyado... ...por decirlo de alguna forma... Voy a ver la manera de eh, que podamos hacer algo más profundo y a lo mejor un poco más específico. Así que eso pues chicos, los dejo. Espero que estén muy, muy, muy bien y nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao, chao.